¿Qué tanta diferencia podría haber entre dos bicicletas que en papel son prácticamente lo mismo, pero que cambian un poco los componentes? Hoy día vamos a responder a esa pregunta. La comparación que vamos a hacer es entre una NS Bikes Snap E1 del 2017 y una Snap 161 del 2018. Si bien cambiaron el nombre del modelo, se mantuvo la gama de componentes y una buena parte de la geometría del cuadro. ¿Cuáles son los componentes que se mantienen sin cambio? La potencia de 45 mm el manillar de 780, el asiento Octane One Rocket y los frenos Ram Guide R que son de 200 mm adelante y de 180 mm atrás. Si bien las masas son NS Rotary, el 2018 la masa delantera es Boost, dos llantas NS Enigma Roll en la modelo 2017, versus un Enigma Roll adelante y un Enigma Rock atrás. Eso es prácticamente todo el cockpit con frenos y ruedas que prácticamente no cambian de un modelo a otro, incluyendo también, como les contaba, todo el comportamiento mecánico de la bicicleta, lo que es pivotes y sistema de suspensión. Diferencias. Si les soy bien sincero, no sabía que habían tantos cambios pequeños en la geometría de estas bicicletas hasta que revisé las tablas para hacer el video. Siguiendo con las diferencias, tenemos un Choc Rock Choc Deluxe RT3 contra un Fox Float DPX2. Una Rock Choc Lyric RC versus una Fox Float Fit 4 Boost. Un Dropper Rock Chop Rock Beaver... Un Dropper Rock Choc River versus un KSLF Integra. Eso es más fácil de pronunciar. Mangos Octane 1 versus NS Hold Fast. Motor trubative versus RaceFace. Misma combinación con las bielas Neumáticos Maxis Minion DHF Versus un Schwalbe Magic Mary Y un Novinik atrás Y el peso por catálogo va de 13,6 a 13,8 sin pedales Eso es en kilogramos Y algo me hace pensar que la diferencia entre eso, esos 200 gramos Están en los neumáticos No lo comprobé, así que no puedo saber a ciencia cierta Así que ahora estoy divagando Ya saliendo de tanto dato técnico el 2017 estuve haciendo malabares para dejar la snap andando parejo en términos de progresividad. En la primera andada me di cuenta que me iba a costar un montón fondear la horquilla, pero el recorrido se me desplomaba debajo del shock. Oh. Tomé el toro por las riendas, saqué el token que traía la Lyric y literalmente ogué el shock en espaciadores de volumen para intentar nivelar la progresión de la horquilla con el shock. El 2018 no me nacieron esas ganas insaciables por modificar la bicicleta porque fábrica andaba mucho más pareja de progresividad comparado con RockShox Para quienes me conocen un poco, ¿saben que soy un fan de SRAM? Germán igual es fanboy Esteban es super voy a es una mala snap Desde el bloqueo de la pata de cambio para sacar la rueda con facilidad hasta el diseño del sistema completo Encuentro que le meten cabeza a sus productos y están innovando constantemente Dicho esto, con las patas de cambios Ram GX Creo haber sentido una pérdida de performance al final de la temporada E incluso doblé la pata de cambio de la Snap 2017 Pero si somos bien sinceros, fue meterle un palo en los rayos Mierda. Oh, a lo handy. Así que no sé qué es lo que haya pasado allá abajo Pero puede haber sido un palancazo brutal el 2018 llegó el Mega Range, no, no, no, el, el Shimano, el Shimano XT. Desde que vi ese piñón sabía que no nos íbamos a llevar bien. El cambio de esta corona a esta me tuvo pasando cambios para arriba y para abajo constantemente en una pendiente constante para mantener un mismo ritmo. O sea que hay un salto demasiado notorio entre los dos piñones. Lo que más me gustó de la pata de cambio Shimano es que está bastante menos expuesta que el diseño de SRAM y hasta ahí llegan mis piropos. Y habiendo usado SRAM tres temporadas seguidas, perdí totalmente la práctica para quitar una rueda sin bloqueo así que era algo que evitaba totalmente. Aparte de eso, activar y desactivar la palanquita no me hacía ninguna gracia. Antes de tener problemas con el dropper original de la Snap E1 del 2015 Instalé un KS LED íntegra que tenía en mi ex bici, Funcionó perfecto hasta que llegó el mítico RockShock River. Os oh, lo dije bien, man. El River funciona y se ve lindo, pero el remoto es duro de activar, el dropper es duro de bajar y al final de la temporada se queda pegado con el frío. Una mantención más tarde volvió a funcionar, pero ni mi antiguo KS, ni el de la Snap 2018, ni el de la Cona de la Vale, a mí al menos no me dieron ni un problema de ese estilo. Sí. El KS se queda pegado en las mañanas, el remoto que tiene es incomodísimo de activar, pero al menos es, es suave. Y el sistema en sí es muy confiable, al menos en mi experiencia. ¿Y qué hay, del... uh. qué hay del comportamiento de la bicicleta? Si fuera posible vendarme los ojos para probar una bicicleta contra la otra, creo que sabría exactamente cuál es cuál. Con la Snap 2017 lo pasé increíble, le pedí bastante y me puse sus buenos porrazos también. Todo oh, me regentero Tengo tremendos recuerdos arriba de esta bicicleta y no cambiaría esa experiencia por nada Pero, si me dan a elegir, me quedo con el Ferrari rojo sin pensarlo dos veces Sí, tiene una transmisión que no me gusta desde el piñón a la corona, pero hasta ahí llegan mis quejas El resto de los componentes si no los mantuvieron, los mejoraron o al menos funcionan mejor en esta bicicleta me atrevo a decir que Fox es lo que mejor le viene a la Snap en términos de progresividad para que la bicicleta ruede más parejo de recorridos, lo que para mí es tremendamente importante y si bien me habría gustado meterle algunos espaciadores de volumen al shock para mejorar aún más este efecto, no fue algo terriblemente necesario y finalmente nunca lo hice. Como detalles rápidos, nunca había probado mangos tan ricos como los de la Snap 2017, creo haber sentido más pedal bob en la snap 2018 que la 2017 y eso se lo atribuyo al cambio en la cantidad de dientes de la corona poner una corona más grande obligadamente cambia el anti-squat de la bicicleta ¿qué dije? ¿los pedales que usé en ambas bicicletas son los mismos? ¿los mismos que a estas alturas están hechos bolsa? sin duda alguna me gusta mucho más la estética de la snap 2018 y las masas con las pulseras se auto -limpian mucho mejor en las masas brillantes de la snap 2017 que en las opacas de la 2018. Si llegamos a una conclusión, efectivamente sí, el cambio de los componentes puede hacer cambios notorios en la bicicleta tanto para bien como en algunos casos para mal. Es por eso que lo mejor es averiguar bien sobre las características de los componentes, así que si quieres deja un comentario sobre cuál de todos los componentes mencionados en este video te gustaría hacer un review. Creo que eso es todo para la comparación entre la SNAP 2018 y la 2017, así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que le guste tener este tipo de conversaciones nerds sobre bicicletas, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.